Cuando cargue, claro. A que te meto un espel y bro. al loco, mora. Vamos a darle a ver. Está, está buguit, eh, también voy a decirlo que está súper buguita ahora. Veis <risa> la textura todas rota, coño. O sea, realmente texturita rota. O sea, es, es bien raro, eh. En puto raro, tío. Ajá. No, no, no, no han cargado, ¿no? Las textura que va, tío. O sea, no, gente, estoy jugando sin texturas, ¿vale? O sea, estoy jugando sin putas texturas. <risa> Estos son los fallos que, que decía, ¿no? Obviamente, en plan… Son fallos que supongo que tendrá… ¿Lo veis? cómo tiene su… ¿Qué podrías atraparle cuando vinieran a Paranoia, ¿eh? Mal, ahora, ahora. Está empezando Tengan a cargar el juego, gente. Una distracción. <risa> Acabo de ver cómo alguien… ¿Habéis visto el pelazo del penlazo del juego? O sea, Elena no cabrón, quiere… ¿Qué me estás ocultando? Uh -huh. No levanta ni, ni 20 metros del sorgón. Ni, ni 20 si centímetros. El guante, no me sirves de nada. Madre mía, el hombre chistera. <risa> Papaje como Gigi, Vamos. tío. <risa> Imagina, esos esto todo el puto rato, eh, sale… Eh, literal flipendo, tío. No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? Ese puto duende. Para mí es un trasgo, tío. baja con Rookwood? El duende del profeta sabía que lo conocía. Es verdad que eso salió al principio, ¿eh? El puto duende que la lió es ese. Corre. Entremos en las tres escobas. Vaya vaya, eh, batita fachera que llevamos, ¿eh? O sea, anyway, ¿eh? Y te y ¿eh? que cambia está, ¿no? Creo que le falta un poquito si de, entero de algo. Gracias, Sirona. ¿Por? Que vaya bien. Eso, eso, no lo entiendo, eso, tío. Eso es raro de cojones. Habéis visto que tiene voz de tío esas días. Eso es rarísimo, bro. No me mires duende No me mires mal con esa nariz que me llevas mal Todos tienen pinta de malévolos ¿eh? Ah, una cara que no había visto Es mi primera vez aquí ¿Por qué pasar? tiene esa voz? A esta invito yo Oí lo del ataque ah. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes ¿Qué? Gracias al portento Acabó con un troll sin ayuda Qué cosas Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls en Hoxman. ¿Por qué cojones tiene esa voz, Mi tío? Me ve raya, ¿eh? Antes. ¿Por qué, tío? O sea, no iba a hacer o sea, no iba a ser un, no iba a ser un NPC femenino, ¿eh? Con las que tenemos que tratar son. Ahí vienen a por nosotros, gente Qué coincidencia. Hay peleita por ahí, ¿no? Los cazadores, man. Esos son los cazadores esos furtivos, seguro, ¿eh? El que se ha marchado era uno, Tus clientes un irlandés y un mago. Importa, en cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. <risa> Yo que tú no haría eso, Teofilus, cállate Teofilu, este ya, ¿eh? Irlandés. Decémonos, mago irlandés, ¿eh? Chatafaca. En fin, había venido por esta persona. Ah, por mí, bro. Yo no quiero saber nada. Tomando bro. Una merecida cerveza de mantequilla. Mantequillas. Miren, miren fui gente no bacano, eh. Madre. Sani, esto es eh, Mandaloriano, Boba Fett, gente. Tiempo para ti? Miren mi varita, eh. está cargada de Al ojo mora. Chatafaca, <risas> ¿eh? Bro, oh, me ha copiado la varita, Dios. tío. El hombre irlandés, tío. El mago irlandés el me convió. Has perdido su encanto? Sí, su encanto ah, o sea, lo en perdió contigo, manning. Bueno, ya dejamos. Como un domador, ¿sabes tercera? lo que te digo? Más que un mago parece un puto domador, tío. O es de circo. Es el maestro de circo. Me rae mucho que, esta, que que ese personaje tenga voz de tío. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Ajá. Lo tendré en cuenta, Manin. Bueno, eh, señora. Rock y Rookwood. ¿Qué me estás ocultando? Hmm. Prometo hmm. contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Manin. Vámonos a jugar ya de una, ¿no? O sea... Siga Sebastián y otra visto vez, bro. Creo que deberíamos volver al castillo. A que te mete un alojo mora a su perro. Eh, me voy a llevar un... Tú sabes, ¿no? Un bollito de eso, una magdalena. Para el ciego viene bien, gente. Me cago. Eh, bro. No sé qué he hecho para merecer esto. Mira al man ese tirando las cosas a la papelera. Increíble, increíble física esa, ¿eh? <risa> eh, ¿what? Menos mal que Sirona estaba ahí. A ver, Supongo que las jugadores. primeras 3 o 4 horas son muy low, ¿eh? Eso no es cierto del juego. Vas a tener que explicarme por qué Víctor Rookwood va a por ti. De, bueno, eh, Víctor le mala. hizo yo el... ¡Toma mango! ¡Maldita <risas> sea! La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll, si no lo ha hecho. En ya. verdad, somos yo una puta lo leyenda, nos ¿sabes? Nos escapamos no de un el el dragón de, de Skyrim, ¿sabes? ¿sabes? Literal, hemos matado a un puto troll eh, con armadura, o sea, guapísimo. De volver a la sala común, ¿vale? O sea, ¿tengo un TP? Ah, claro, sí Desde aquí puedo tirarme un TP O sea, pues enrollado, ¿no? Realmente Es una forma más De, de, de hacer un módulo Donde no hay, ¿no? Y normal, ¿no? Pero coño Es, es jodido, ¿no? En algún momento Yo también iré al gimnasio <risa> Seré una lejercamposa ¿sabes? ¿eh? sea Aquí tenemos el profesor Fick, eh, que este man es Gandalf, eh, o sea, es como Dumbledore, o sea, representa a Dumbledore un poco. Pero no sé, Igualmente. me da como la pinta de que es un poco pero malo, tío. Está de una pieza. He oído lo eh, o sea, yo creo que todo el, el juego va un Señor, poco en base al secreto maneras, de Merlin, tío. Por lo poco que, que hemos jugado, el collar del dragón. eh. Muchas gracias por darle apoyo, tío, al juego. El puto Run Rock, ¿sabes? Pero yo creo que el pibe, el enano ese sí que sale, ¿no? A lo largo de las puta de Harry Potter en algún momento, ¿no? El papá Jim Crow se viene Sería la caña, te lo prometo, ¿eh? Lo pasa, claro, imagínate, ¿sabes? ¿Cómo cojones saco tanto time? O, mejor dicho, ¿cómo me acuesto antes, eh? Del 13 al 18 te puedes traer a alguien una semana gratis Hostia, eso está muy bien Yo, las veces que he Fighter y Chapa, literal Ha sido un plan rollo de ese palo, ¿sabes? Literalmente Y una semana aquí, una semana allí, tío Y me acuerdo que en uno de esos gimnasios me tiré en una piscina con chancla y metí una señora un pitardazo en plan, ¡pá! y yo, ¿qué ha pasado, compadre? Y me echó la culpa a mí, ¿sabes? Literalmente de una. Claro, me voy a tirar a la piscina pública, ¿sabes? En plan de allí, del puto gimnasio, con chancla y yo, hermano, no lo sabía, compadre. <risa> Pero vendría bien, sobre todo para mis pardas, tío, la tengo súper reventada. Eh, quieren el guardapelo, es eh, increíble, señor. Los de desde gringo quieren el guardapelo. Están buscando el guardapelo. El puto guardapelo, ya sabéis que yo creo que es el espectro de sí, del personaje, sí. creo, ¿eh? Creo. Si no, no sé qué cojones función. será. Al leerla en alto apareció este mapa. Tiene no muchísimos lore, ¿eh? o sea, literalmente. Tiene mucho, mucho, Hogwarts, mucho olores. Sin duda, pero no sé a dónde lleva. Sabéis qué y referencia es esta, la esta la ¿no? La o sea, lo sabéis, ¿no? Esto es el puto mapa este que tenía bien, el Harry Potter y el Ron y tal para no la, no la no cámara, no eh, para la cámara secreta. los Yo creo que es cool, ¿eh? Del hombre. Nos vamos. Me gusta tío, me hace gracia entusiasmo. haberle puesto el pelo ese, tío, del colorín ese, me parece la polla. Descubrir lo que encontraremos allí, pero si ese personaje no sé, me, me cae bien, tío, pero me da como gringo. mal rollo, o sea, no estamos sé. Terriblemente peligroso. Me tío, lo que. ¿Sabes? O sea, Hay algunas cosas del juego que son mejorables, sobre todo lo de los, los outfits, pero tío. Si me gusta un outfit, la y la me lo tengo que poner porque es bueno, o sea, es jodido. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Vamos a darle, Cuando o sea, le tengo que meter un Joder, bien. todavía estoy como en formación, tío. O sea, es la formación. Que su visita. Sí, Pues toma. Pilla. Cleto, está guapísimo. Hola, señora esa anciana me cae bien, tío. que quería enseñarme, es buena es buena onda, tío. El profesor Fig me transmitió una cierta urgencia está bastante guapo. para que terminase sus tareas de magia defensiva. Claro, que yo creo que cuando ya terminemos el entrenamiento ya incendio el incendio, oh, el uchi, el incendio? para aprender antorchas, quemarte la araña. Para vale, ya nos está dando info, Y eh. cuando es preciso defendernos de aquellos que nos desean toda clase de claro, una fireball en Parece toda la cara, versátil. antes sí. ¿Pero antes de empezar? ¿Hacen gracia las esperanzas que, la, la que tienes tío? ¿Con eh, no, no, no, tío? ¿tío? ¿Será? Es increíble, ¿eh? Lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Pobre fría, tío? A verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar Jale, en el fruta. incendio. Mí, es que es que es increíble tío. La, la Entonces, introducción del de juego es súper súper grande. Sí, lo sé, señor. Hasta Me luego. ¿No ¿Estás haciendo seguimiento, pero qué? Vamos a pegarnos de todos modos, ¿no? Era una de dos, ¿no? Hola Luca... Oh, ¡Qué mal suena eso, amigo! Hm. Dale, ahí, Vamos con otra ronda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. dale. Estoy a punto. Vamos allá. Estoy a punto, eh. Eso suena mal, chaval. Eh, ¿Dónde estás, tío? Me vamos ahí con las vivas ahora. Que se venga las vivas, la ¿no? ¡Qué buena onda, tío! Me parece simpática las vivas. ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Cállate, que mi compañero te va a pegar una paliza Disculpas de Ah, que son tres, bro ¿Y eso? Ronda de expertos, ah, son tres Tócate los huevos, eh Hostia puta, eso ya es más complicado, eh O sea, el mando tiene que ser muchísimo más fácil, gente ¡Ah! Vamos a ver si puedo Es que me tiene que proteger, tío, la piba Eh, eh, bro, bro, se le va la pinza. Eh, W. Vale, ya. Voy a quitarme del medio. Dios, me revienta, gente. Eh. Me revienta, eh. Creo que me revienta, bro. Es que mi compañero no hace nada, gente. ¿Han sonado los bits. ¿Eh? No ha sonado. ¿Qué? Espera un momento. ¿No está en pantalla? ¿Ahora? Qué paranoia, campeón. Hugo, ¿No, no salía. ¿Será por el puto juego? Muchísimas gracias, Hugo. ¿Cómo estamos, campeón? Más tarde, por eso me habéis tardado. Que no, no había salido. Perdón, ¿sabes? me cago en la leche. Siempre me anticipo, ¿no? Como siempre. ¿Cómo estamos, Super Hugo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo eh, pasaste el fin de semana? Ahí estamos en el maldito juego. War. Mil millones de gracias, no. Por eso me habéis tardado. Que la verdad es que tiene todo su encanto. Lo único que ya sabéis que es complicado a la larga. Literalmente bastante, diría yo. Sobre todo. LOL. Partiendo la base de que algunas veces se queda trillado el puto juego. Rollo, hay escenarios muy jodidos, tío. Espero que en Play te esté yendo mejor, campeón. Mano. Y que ya lo habrá jugado, ¿no? O sea. ¡Pau! Ese puto chizo en la polla, ¿eh? Y quería traerlo hoy pues de primera por lo mismo, ¿no? O sea, literalmente. Muchas gracias, campeón, de nuevo, Super Hugo. Por eso me habitardo. Y qué tal esta semana, ¿Cómo pinta. Necesito eso, ¿no? Z. ¿Y la Z? ¡Ah! ¡Cómo me mata! ¡Hostia, la ha pegado! Por fin ha hecho algo Se ha buena gente, tío Es como la superdotada de la clase, loco mm Habrá -hmm. no, no, no. cadabra Eran tres, ¿eh? Eran tres, última ¿eh? Última muchas gracias por dar apoyo también En el maldito juego tío Que ya sabéis, de más. que va, va a ser un juego que tengamos muchas horas de por medio Y que por lo menos, por supuesto, ya me entendéis, ¿no? Todavía no, eh, no lo compré, pero en el fin de lo compraré grande seguro. Seguramente te mole, campeón. Está bastante chulo. A ver, también tiene muchísimas horas. Que es lo malo que ahora no hay ningún juego que diga, wow. Bueno, a lo mejor el Atomijet del. de Song of the Fore. La tarea está lista. Literal, puede que tenga como más jugabilidad, ¿no? Nos fuera un buen anfitrión. He terminado nos enseñas todo. Incendio me encargó, mm, mm, mm, me mm, de Somos obviar. un piromántico. visit in San debo Literalmente. Que profesora. Sí. muchos hmm. decir que que los tenido que visitar que he tenido que visitar en San Mongo, Mongo es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado. Pero no A ver cómo es el incendio tentación. En verdad, nos tenemos Preferido que quitar Yo supongo me quitaré el, el de, de la luz, con ¿no? Su supongo <risas> ¡No me digáis, ¿so anciana! Joder, tío recuerde, Profesora Hegan, ¿qué me quieres quemar? ¿Serás la la perrota? Sí Está guapo eh, la manera se se se de hace? aprender eh, los hechizos Venga Está bastante chulo Vale, estoy ready, señora Dale ahí, hombre Dale ahí, boom En verdad, cada vez más rápido ¿eh? Bumba Let's go. ¡Incendio! Yo quiero hablar al ojo mora ya, compadre Si es que, si es que ese, ese es el hechizo clave Vale, nuevo hechizo desbloqueado, eso se supone que es eh, Vale, a la T a la T. Buen trabajo. Vale, de reparación me lo quito, ¿ok? O sea, reparación, paso, tres pitos, ¿no? O sea, a ver, siempre y cuando lo necesitemos Podemos hacerlo súper rápido, ¿no? no obstante Voy a probarlo, ¿vale? Incentio. Hostia, es que me quemo yo, cabrón Y yo las pilas Es la... que la habéis hecho la varita, gente mira la varita, las pilas esas no eh, Me dijiste que eran buenas, eh Las C. mira cómo están ahora Aquí. Hola señor. Le alegrará saber no vea tiene manzana típica por típica todos lados. Ándale. Defensiva con la profesora Heckat. Muy repitiendo. He eh. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Sí, me la toco de mucho. Tío, ¿eh? con la y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Está guay tío, este el man este está bastante no simpático. Podemos poner más nuestra visita a la biblioteca. Vámonos, vámonos, vámonos ya, chiquillo. Bueno, continuamos. Seguro que alguien sabía. Abajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora... Ese es un después. tonto, lo sabéis, ¿no? puede esperar indefinidamente como estos asuntos... ¿Chu? ...pensaba que tras todos los problemas... Que ese me es el malo, gente. Rick, ...me compensaría. Ese es el malo, bro. En despacho en cinco minutos. Y ese es el malo, bro. Ese es el puto Dumbledore, loco. Malabado, Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita en prohibida deberá esperar un poco más. Sin y... problemas, mani. Profesor, no tenemos elección no sería sensato pero, eh, a nuestro ilustre el puto director siempre le corta el rollo haya o sea os lo prometo siempre siempre vamos a darle gente bueno de todas maneras los secretos vale desde la sección prohibida o sea yo tengo que ir a explorarlo no no vale con Sebastián con Sebastián sí que podremos ir no a explorar esa parte tío Sebastián es como eh, un este eh, bad boy tío de... <risas> es muy bad boy eh Sebastián se le algo. eso es mío no ese cofre es mío no joder cerradura de nivel uno ¿Habrá un puto hechizo para.? Sí, ¿no? Abrir cofres, ¿no? Supongo. Bro, bro, bro. A ver. ¿Ya vamos a otra aventura? Sí, señora. Mira, mírame, mírame cómo me voy de aventura. Con mi libro extraordinario. Que me dice por dónde debo de ir. <risas> estaría podía saltar por aquí, tío? No, ¿no? O sí. En verdad, no, tío. Veis, Esa... esas cosas le faltan al juego. Yo entiendo que el puto alumno no va a ir por medio de, ¿sabes? De la escalera y va a decir, mira, tú eres craft bandicum, un papajigo, tío, ya estaría, ¿no? ¿Quién del ser medio? Sebastián, ¿qué dice el tío? Nos vamos por ahí. Sebastián, hola. Ahí estás. Me prometiste una explicación. Este también da mal rollo, partido, tío. O sea, te parece te como es bueno es y malo al mismo tiempo el pibe, ¿eh? No es coña. La atención de ¿De qué va todo el puto esto? Victor Rookwood. ¿eh? Parece que está con Ranrock y. Se este lo voy a decir de primera, ¿eh? Gringotts. ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial Pero a ver si no se, se lo dice a nadie, trazador? tío ¿No? ¿A Gringotts? No sé si te sigo Casi no me entiendo ni yo Y estaba ahí Pero sí Acabamos en la cámara Tío, ¿cómo? Antigua, ¿Cómo? Nuestros personajes tienen un... las cejas a Locani, eh se lo, se lo hicimos, tío la sección prohibida. Tiene que ser una broma Sí, él nos no ayudará, eh, no obstante seguro. Seguro, tío. Sebastián buena, es buena onda, pero mala onda al mismo tiempo, rollo. Ya parece ya que trama algo, ¿sabes? Junto con otro pibe, el que tu es ciego, tío. ¿Seguro? Sea lo que sea. ¿De ¿De ¡Seguro! Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección. Prohibida. Sí, sabía yo. Sí, es cierto. <risa> esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Yes, sir. Eh, nos vemos esta noche, compadre. Gracias, Sebastián nos vemos ah, más tarde sí si es que somos unos zuc, ¿eh? en eh primer año de Hogwarts compara y la estamos liando tío sí si es que es que es increíble qué habrá ahí en la biblioteca eh o sea tengo ganas de ya eh, ir un poco por el mundo abierto es cierto que también te, te delimita muchísimo no dios ya más ah esta es la puta biblioteca apoteósica o sea tal cual habrá, habrá gente no la ves esa es la puerta a la que debemos llegar eso ¿no? no voy yo a... Ah, son alumnos, coño. entrometidos les encantaría a Skrinkner, así que no podemos dejar que nos vea Ah, vale. El son pedido, los guardianes, no los niños, ¿no? Vamos. Espera. Después ahora también el hechizo de es que invisibilidad, ¿no? Conocer. El encantamiento desilusionador sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Eso me gusta. Si los cerraduras, los ¿eh? Es poco más que un efecto de la luz. Siempre Lol. que guardes las distancias y te mantengas en silencio. Qué, ¿Qué guapo, ¿no? Es, esa vaina. ¿Podré volverme invisible? Algo así. Vale, pues ya no está. Es como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratis. Sí, gratuitos. claro, del Google, compadre, te lo descarga, ¿no? Por mega los hechizos, tío. Próbalo, pero dámelo, perro. Ah, vale, pero vamos a enseñarlo. Pum, Guardianes, ¿no? Con los niños, así. ¿no? Vamos. Después estará también el hechizo de esa invisibilidad, ¿no? El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Eso me gusta, si cerraduras, mismo, ¿eh? Es poco más que un efecto de la luz.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 Vale, yo, lo malo es que solo tiene cuatro huecos para el inventario, compadre. ¿Dónde me lo pongo, y ¿sí? Nuevo hechizo. A ver, bueno, de todos todo modos. Vamos a quitarnos ese, ¿no, gente? Este de aquí, que es el de. Eh, el de Illuminous, de una. Qué guapo, cabrón. A ver. ¡Mírame, compadre! Esto es meter aquí al sol y, gente. Yo no digo nada, ¿eh? Los enemigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso y lo investigarán. Si una figura eh, de autoridad te este descubre, perderá la misión, ¿vale? Hostia. Hermano Manín, ¿eh? el niño ruso este, ¿ves este aquí, cojones? A ver, tiene o sea, como os he dicho, tiene muchísimas misiones así en secundaria que están graciosas. O sea, esto es una puta misión secundaria. Literal, por la cara, ¿no? Compadre, a la primera, ¿no? Si es que es Jesucristo, ellos. <risas> o sea, tan fácil colarse. Rayos, la biblioteca. ¿En serio? Un día ¿Puedes hacer eh, un charlando? Eh, ¿Cómo lo ves? Ya lo he hecho muchas veces, o sea, eh, podría ser, eh, sobre todo para terminar directo, mi hermano fighter La verdad, está gracioso lo que pasa claro, date cuenta que eso siempre son tías, tío O sea, literal, mi hermano, Fighter, hace caso Es son, son una piba con la tetas y que te pegan la casa te hacen un chatting y flipa Pero estaría chulo, tengo en mente, te lo prometo, hermano Fighter, eh, se lo había leído, Juan Se es un poco copy, tío, pero me pareció gracioso Es una página que, en la cual tenemos que adivinar el puto juego, tío Eso está guapo, en verdad, solo por una por un frame Por un frame tú descubres qué juego es Y está bastante chulo, la verdad Pues si es así, no antes incluso hacía lo de, eh, bueno, cada eh, semana, ¿no? Cuando estaba un poquillo mejor la cosa, hacía cada semana lo de. Eh, 30 preguntas que sobre algo, ¿no? El cuyo cuid, de los cojones este. Y estaba bastante bien, ¿eh? Esa mierda, eso también me, me molaba bastante, ¿eh? Se podría llegar a preparar otra vez para los fines de semana, que es cuando tenéis más tiempo, por supuesto. mí. más huevo! ¿Qué tal ese falsero tú? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Cómo te lo pasaste, gachón? ¡Cógela la del escritorio de la biblioteca. ¿Cómo te lo pasaste, gachón? Me cago en la leche. ¿Qué tal? estuvo. Vale que no sea algún alumno. ¡No! ¡Ja! No ¡Ah, ¡Te robé, perra! Ya, ya. Me voy. Arte <risa> caso ese fighter. Está guay, no obstante, me mola, ¿sabes? También tengo ganillas, tío. O sea, todo, todo también llegará, ¿eh? Con calma, todo llegará. Que no, señora, cállate ya, tío. Bitch, no, nadie es ditch. Hija de perra, ditch, ¿eh? Que eres un pito, guerra, ¿eh? Me voy de aquí, bibliotecaria. Que lo mañón. Ah. Ahora, bueno, ya, ¿no? El libro. Joder, ¿y esto es la sesión prohibida? O sea, tan fácil es entrar. Oh, ese está encantado para Hermano, no me igual culo, eso guarro, ello, <risa> que está detrás mío, asqueroso, Lo <risa> vi eh, hace 5 minutos el vídeo, papá eh, El de. El del Hogwarts. Está chulo, la verdad. O sea, lo que pasa es que. es eso? Fighter y fancero tuve muy lento al principio. Uf, eh, eso está good, eh. Está muy guapo, la verdad. O sea, me lo puedo preparar no obstante, eh. O sea, fuera de coña. O sea, para aprovechar qué. O sea, qué? Hermano, ¿cómo? Ah, o sea, un fantasma ¿Y cómo te lo pasaste? Super fan 0 Y también mola, tío Gracias también por estar ahí, mancho O sea, yo os lo juro de corazón Yo tengo un montón de ganas De empezar el directo con un Yu No No sabéis ni cuánto ellos ¿eh? Porque también es una forma eh, Fan 2 y Fighter De poder llegar a... O sea, a programar un poco mejor Lo que es, básicamente, ¿no? Ah, no, el de Juan de Adivinar el juego. Ah, eh, yo también lo busqué incluso. No me acuerdo ahora mismo el nombre. O sea, me las daría de interesante, Fan Zero Two y, y, y literalmente Fighter. No me acuerdo. Pero sí que lo probé, incluso me, me logué. Lo que pasa es que, claro, él lo estaba haciendo en directo y la cagué porque al final pues, yo le molesté, ¿no? Igual que todo el chavo, todo el mundo estaba haciendo esa mierda. Pero está bastante chulo, la verdad, o sea, me mola. Tío, sí, eso es una sirena Y eso es una doncella de hierro Y eh, yo tengo que, que ir a esa doncella de hierro, gente sea, sí, me sé máquinas de, de la tortura Bélicas, sí o Se ha volado en su momento no, Pero esta, ah, ya decía yo, tiene primer que tener bugs, ¿no? Por cojones mío. Muchas gracias, Pude tío, de nuevo a todos y a todas por estar ahí, inclusive en este juego Que sí, además que es lo que estuve hablando también ayer con Fighter por Instagram Todo el mundo ya lo ha visto, no todo. Había hecho el gran esfuerzo para verlo aquí en el canal, tío Lo agradezco de corazón, cojones Pues de la pollísima Papá pilla una tía de cosplayada de Neon con una OP Qué guay, tío le dije, está trolling ¿eh? Se no Qué chulo, o se seguro que la pesta bastante currada, ¿no? A, a ver, ahí gente... Ah, ahora sí puedo ¡Pobrecito, cabrón! ¿Y eso? Hermano, ya puedo abrir los cofres Guapísimo, claro, ahora soy un tief Y yo, alusión a Herston, ¿eh? Me mola que todo se vaya moviendo, tío es increíble Y qué guay, o sea A mí me mola eh, sobre todo eso no En plan, vas allí a una eh, Una Japan Week, tío Y te ves a un montón de peña Que se habrá gastado un dineral En tener un traje Para ese año, ¿sabes? Pero es la polla, ¿no? Lo tienes ahí para ese año ¿Y eso? Hermano, ¿cómo le doy? También una tía de Jin Con su arma eh, muy muy bien hecha Que es chulo, claro La minigun, ¿sabes? Qué guapada Tío O sea... Es que ya no puedo hacerlo, porque eso es eh, lo de La luz ¡Hijo de puta, tío! ¡Pips! ¡No! Bates, Sala sí, o sea Falzero tú y e Fighter, que no es el, se no se es el Pip, tío. Sí, tío Me mola el Pip de, de Harry Potter de la Play 1, ¿no? O sea, este me parece como un sombrero ¿sabes? loco y todo, O sea, literalmente ¿eh? Vete a chuparla, pips. pips te... Vete a chingar por ahí con Fantasma de Guarro Qué tonto el pibe ese, eh. Ni el de los ni, eh, ni te digo, qué chulo un overlord. Claro, el no te hace de que querida en Sanco, el tío o la tía, vamos, que ha hecho el de Lord, Ven. Flipa. ¿Ven con los Flipa. Solo vídeo, qué guapo, año. ¿sabes? Realmente, a ver, una ya para te vas para allá y flipas, ¿no? No te metas en lío, eh. Me puedo fiar de ti, vale. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Pobrecillo, verdad ¿sabes? verdad, ¿Es Sebastián, tío? Es que nosotros somos repetidos de juego, tío. O sea, be careful about this, eh. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. Gracias, Manín. Gracias por acompañarme aquí. O sea. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Se apropiado, ¿no? Es decir Poltergeist, compadre. Flecha espiral Hostia, qué putada, tío. O sea, ¿Veis? Esto es un fallo del juego. Esto es un fallo muy grande del juego, tío. Mm, ¿Dónde está reparar? Vale, es una putada. Eh, lo voy a decir bien claro: es una putada porque a la larga. Coño, me a la larga tenéis que cambiándolo, Los hechizos con la tengo un poco boñazo, O sea, que me deje utilizar los dos O viceversa, ¿sabes? Si lo tengo pues, más o menos Si es algo el, con lo cual interactuar en el juego Que no sea un enemigo, un mod o algo Realmente pues estaría bien No obstante, espera un momento Ya que estoy aquí Voy a hacer un, un rebelio Perdón, un rebelio y ya que este G6, la estatua se me la quedo, eh. Por fin después de años me pude comprar ¿no? y el Funko ¿eh? de esta. ¿Eh? que ¿Eh? no lo encontraba en ningún sitio. El de la foto, no, el de la historia. Está muy chulo, la verdad. O sea, a ver, es eso. También me mola que lo pasarais bien y que también... Fue tu, fue tu madre incluso, ¿no? Literal, tío. Son la polla, cachón. Marte caso. ¿tale? tu madre allí, tío. Era con Lumus, ahora rebelio. ¿Veis este bugueo? Era la ahora la esa mierda. Hay, hay pérdidas de frame, tío Hay algunas veces que pierde frame En verdad, le puta el juego Pero también decir que hay un montón de peños o ha sea, incluido la novia del Canegro Y más de un pibe y piba que no pueden jugar al juego, ¿eh? No sé no sé el por qué la verdad, no sé cómo cojones no le va, ¿sabes? En plan, ellos, tío, son ricos, locos O sea, bueno, ricos Tienen bastante dinero como para, ¿sabes? No comprarse el, ¿sabes? una puta gráfica o algo, loco Incluso si le van mal, pues te compras otra torre Te compras una torre y tienes un monitor Por top 8 y una tele si te hace falta ¿Sabes? Pero no sé no entiendo cómo a ellos le levantan mal, eh. Claro. Sí, ahora claro, es que yo vi a tu madre, tío. <risa> digo, qué, qué puntazo, cabrón. ¿eh? Qué máquina tiene tu madre. ¿Sabes? Me flipó, tío. Joder. Ojalá me <risa> imagínate a mi madre ahí. Y diría, ¿qué coño es esto? <risa> ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Entra al. Ateneoamon. Ateneoamon. Eh, Sebalta, ¿cómo estamos, gachón? Ahorita te dejo. Muchas gracias, mi hermano Alta, tío, por dejar la, la view, tío. Voy para el G. Mucho ánimo en el gimnasio. Me he pillado. Eh, pa, eh, me he pillado para jugar con mis sobrinos eh, El WWE Y yo, yo te lo juro Que cuando lo vi jugar al Rubio Me partí la caña, eh El 2K Battleground El 2K Battleground Ese juego, ¿cuál era? Grande se Balta ¿Cómo fue el fin fitness, tío? Enorme, bueno, a ver Te voy a decir un anime Pero seguro que lo, habré, lo has visto ya El Battleground ¿el de, la, ¿El de los sapos? ¡Ah, no! Este, este era de ¡Ah! Que eran como pequeños muñecos, tío Qué gracioso pues Este juego le puede gustar más Balta Que el WWE, tío Porque es como animado ya me acuerdo de este juego. Son los muñecos cabezones, ¿sabes? ¿eh? Y no veas qué risa eh? nos estamos echando. Luego te veo. Un mega abrazo, Balta, cachón. Espero que vaya bonito. El anime era el, el Doctor Stone, tío. Grande se Balta. Muchísimas gracias, cachón. Espero que vaya guay en el gimnasio. Y yo intentaré rocharme un poco de Harry Potter. Ya sabéis por qué, ¿no? En verdad. Hay que ir a todas, macho. A todísima. A ver, en cierto modo, no debo de ir con prisas en el juego. Pero sí que jugamos un poco a un terreloj. Y la del Doctor Stone, que seguramente ya la, vi la ha visto Balta y muchos de vosotros. Y me la dijo Draco. Es cierto, y ayer pues me empezó a verlo. O sea, digo, ah, vamos a verla. Me acuerdo de Draco lo digo, y es cierto que me ha acabado todo los anime, ¿sabes? Ha visto y por haber y lo vídeos, Bueno, pues vamos a verla, tío. Vamos a darle una oportunidad. No está mal, la verdad, está bastante simpática, tío. Me mola. ¿A dónde conduce? Grande se volta, tío. Un mega abrazo, cachón. Y yo, y tú vayas a gimnasio, yo me siento mal eh, O sea, creo que aquí hay un 70% de los, Todos los chavales, tío, vayas a gimnasio, hermano Y yo aquí, literal <ríe> En los huesos, coño Me cago en la leche, y yo y papá hicimos un concurso de dibujar Sin mirar, qué guapo eh, Y eh, no quedé último, estoy satisfecho Imagínate, ¿sabes? Le suma eh, Hacerlo sin mirar Con la mano izquierda, o sea, te saldría, bueno A mí me saldría, no sé, Ergenica <ríe> nos, pus, nos pusieron a hacer eh, a, a Goku Super Saiyan, ¿en serio? ¿no? Y por lo menos tenía el pelo en la cabeza puta locura, ¿sabes? Eso mola de la Japan Wit, macho, o sea, mola muchísimo O sea, a mí me molaría ir con el Nacho con el Marta Laguna, tío, Moguer, por ejemplo, ¿sabes? A la larga ¿Qué? ¿Qué? Descubre el secreto de la antecámara, vale Vale, secreto Y yo, ¿no recuerda esto? Es que, claro, no sé, si habéis jugado al Skyrim ¿sabéis lo que es? A las minas de, de, de, de los putos enanos, ¿y yo? Increíble Y qué guapo que allá, eh, más cosillas que hace allí, ¿sabes? ¿sabes? Las preparadas. peñas mm Era LOL la peña o sea, eh, monta sus stands, que Eso está muy bien. Falterotú, tú, te lo juro. Eso mola. También le da un poquillo. Ya me entendéis. Hay gente que... Hermano, nuestra magia cada vez más potente. Gente, el juego está Lo he puesto en difícil, ¿eh? ¡Oh! ¡Hijo de puta! He puesto el juego en difícil, tío. He puesto el juego en difícil porque... Ya me entendéis, ¿no? Estaba... No sé, está rayado, tío. El sábado, digo. No es por nada, yo. Qué poco nivel tienen ellos los bichos. En plan, rollo, que parece que es fácil yo, de jugar, le digo. ¿Qué pasa tres pollas? Yo creo que no me voy a, a por jugarlo difícil, ¿no? O sea, no, no es nada malo, ¿verdad? Es que a ver, si lo vais a jugar, recomiendo que lo juegues en difícil. Por lo menos es diferente, tío. O sea, un poquillo más diferente. Los bichos aguantan más, te, te pegan un poquillo más. Hay opción a poder llegar a hacer parring que es el protego. ¡Amada, cara! tío! Sus muelas, ¿eh? en verdad es que por pegarme de antes, y yo lo juro de corazón, y me he pegado antes con lo de, de Eran tres pibes, tres putos magos, sí, y, yo, y me, han, me han curtido la cara. Y me he gastado tres pociones de, la, de gratis. Vamos a hacerlo con más tranquilidad. Tranquilito y tal, o sea. A ver, que esto a la larga me los ventilo rápido, ¿no? Voy a intentar pillar las la ultis, ¿no? Simplemente, para quitarme del medio. A los grandes, a ver. Este lo puedo tirar del tirón, ¿no? O sea, puedo tirarlo y tal Eh, eh, bro, párate, cabrón Vale, ese se cae No hace falta para vale, este le voy a quitar la cabeza Son level 9 Sí, o sea A ver Lo malo que lo, lo puse en difícil Madre mía, como aumentado. Como Pero a ver, tampoco ¡Oh! Lo iba a jugar normal, tío O sea, me daba todo el mal rollo del mundo En plan ¡Ey! ¡Let me hot! Vale Vamos a tener que jugar con el parry mucho, eh O sea, muchísimo, diría yo Vamos a tener que jugar con el parry mogollón, tío O sea, a ver Tampoco me pasa nada yo cabezón. Vamos a ver cómo. Yo yo me ha quitado toda la vida ya. ¿eh? Es que es jodido que te cagas, ¿eh? aunque parezca mentira, es jodido. Jodidillo un poco. A ver, tengo las dos últimas ahí, o sea, sé que estoy bien. Sin cuando. No, me jodas. En la vida. Hostia, estoy, estoy vivo? Menos mal, menos mal. Se me ha inspirado, dios. O sea, oh, oh, mierda. Yo pero muévete, cabrón. Vale, incendio ahí a ese, tío O sea, está jodido, ¿eh? Uf. Creo que salta aquí, ¿no? El perro eh, La red, eh, scupi. Vale, incendio, pero dale al cuadrado, bro No puedo morirme ahora, ¿eh? O sea, estoy jodidísimo, no me puedo morir ¡Oh! ¡Hostia, que estoy vivo! ¡Hermano, no veo, cómo tengo lo mío! Churra, no me pegue, ¿vale? No me pegue, Vale, mira, le vi oso Perdonadme, o sea, está ready Venga, de gratis, compadre, para tu casa. Soy el mejor. Soy el mejor mago del mundo, eh. Hay más, en serio. Dime campeón, lo tú. Joder, increíble. No, nada, el difícil es que es difícil. No es coña. es un libro? Pues mira, a ver, cabrón, el pandemonium. No, toda la vida. O sea, Yo ¿vale? Tío, parezco un puto nomo, tío. Un duende. Creo que mi Harry es un duende. Los saltos de las armaduras eh, los matan. Claro, o sea, le había quitado bastante daño por área, las has visto ahí. Pasa que claro, lo he descubierto tarde. <risa> es eh, jodido, había. 3, o sea, había 6 por el lado. Había 8 putas estatuas, ¿eh? O sea, ocho nights de eso, no vea. ¿Sabéis a qué hacer referencia a esto, no? O sea, más o menos... Oh, es Mo. No hay agua. Soy yo mago. Haces yo tío. Soy pro player en el Furry Life, ¿eh? Merlin, Sí, es Merlin, Ese es el Merlín. Alex, sí, si, fan cero tú. ¿Es, es Danmerdor? Oh, es un poco Danmerdor, en verdad. Pero para que veáis, o sea, yo creo que todo va como rondando el misterio de Merlín, Que viene siendo lo del de pergamino Que le dan al principio al personaje, ¿no? ¡Ole, los más buenos, cojones! ¡Ole, toma ya! ¡No vea, ¿no? ¿Viste el otro? El otro es Fancho Panza ¡Jum! Vamos, que le han hecho, le han hecho el, el apaño, ¿no? A todas las peñas Para que pille Ya ves O sea, vienen dos segundos a hacer eso Toma La niña flipando, ¿sabes? ¡Dale, niño, los pulmones nuevos ahí, por ahí, niño! ¡Niño! coge está apareciendo el juego? A ver, el juego tiene muchísimo lujo de detalle, ¿no? ¡Eh, hey, tú, mago! ¡Tienes barba, güey! <ríe> o sea, le dirá eso. ¡Hueles a ojo, Merlín! Y se va, ¿no? Hombre, a ver, ellos pueden convocar comida, pueden hacerse invisible, pueden hacer que lluevan... wow Supongo. Ahora es mi turno eh, de, de quemarlo todo eh, como un piro. A ver, eh, la, la, hay, hay diferentes tipos de especializaciones. Yo intentaré ir... Ah, esa es la niña Dígame, ¿quería verme? Esa es, Doctora ¿no? Fitzgerald? Profesor Rakama? Bienvenida Ah, no, es Percival, normal. coño, perdón, perdón Percival era, Percival Yo flipando O sea, es que este tío Bacán. está relacionado con eso Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación Qué puntazo, eh Empezando en quinto año Como yo, cabrón resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto Perdonadme por haberme equivocado, oye, o sea, me era el parcial. Señorita Morganak. ¿Y este es Rodhood? Cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años. cuando Qué guay, tío. Visitamos su aldea. Gracias, campeón, si por eso me voy tarde. ¿Cómo estamos? Te aquí estamos a ver es que el juego es como una puta película tío Fuente. no voy a mentir o sea tienen se para mucho rollo, rollo los jugando pero lo disfrutan los no partes. a la larga pienso yo tío terrísimo. para vosotros y para vosotras literal madre mía esa que me la robó un niño ruso me la robó un niño ruso gracias campeón por eso me he tardos ¿cómo te fue el fin de semana ganso enorme y la verdad que hacer Caso es cierto, lo que le dije también a Fighter ayer que lo traigo tarde, pido disculpas, oh, pues no me pude llegar a comprar la edición de luz, ¿no? De pero cruzo los dedos, tío, oh, para que este man, año podamos sin llegar a hacer bastión, los sorteitos, tío, de plan, pues yo, Resident Evil 4, pum, remake, pues yo me, me pillo sin uno sin para streamearlo y otro para vosotros. Bueno, una putada, a lo mejor que le toca a alguien que se suscriba solo un mes, pero como mentira, todo es suerte, pero ¿no? Ya sabéis, siempre hacemos por el mismo lado los sorteos, ¿no? A la larga, más o menos, ¿y tú? ¿Por qué, campeón? Pero ya te encuentras mejor que la semana pasada. Buena, guapa, será, grandes chales. Muchísimas gracias de nuevo, campeón, por eso me tardado. Y que hasta el terminó el fin de semana. Titiste ya al final el, el medieval. En verdad tengo ganillas de un medievil, eh. Tengo bastantes ganas, tío. Pasa que tengo el maldito tomba ahí de por medio. Estaréis pensando por lo yo por cállate, que cabrón. Que hablo mucho y el juego tiene muchos diálogos. <risa> A ver, es muy de Witcher, la verdad, pero bueno. ¿No? Ah, eso es bueno, la verdad. O sea, como ya sabéis, siempre en la finalidad de los juegos de Play 1, antes a lo mejor, los que no estaban en de películas, ¿no? Como el rollo el, Howard, el puto Harry Potter que nos hicimos de la Play 1... Que son 6 horas, 7 horas, como mucho y no literalmente había juegos que obviamente lo hacían sí, difíciles para que tú Al alquilarlo, o bueno, mejor dicho, la, la, la época de mi hermano, o sea, igual tal a lo mejor alquilar los juegos, pues no te la hacía en un fin de semana ni de coña. No he vuelto a jugar, no pasa nada, Leñe pero está guay, o sea, pues mira, por lo menos me. me Cuando me dijiste lo del de, maldito eh, Medieval Resurrección Y más o menos porque hice un eh, sobrefuerzo haciendo ejercicio y tengo agujetas en, en todas las pardas y un poco en el pecho. Buena guapo Porque achón, ten cuidado, campeón. El lobo, eso siempre, tener cuidado yo a la hora de hacer que ¿Eh? puta ¿eh? el Pip se, chipó, no se chipó. Que eres más pequeño, leñe. O sea, a la hora de hacer ejercicio, si llegar a hace daño. Tío, que mola ese pip, tío. A mí no me mola ese pip, tío. No me mola ese pip. Eres brillante. Aprovecha. Puto pip, cabrón. Tío, si eres el sombrero loco, no me engañes, tío. No había nadie más. He venido solo. Pobre, pobre Sebastián, tío, buena onda, es, tío. Y yo ahí con el gorrito, Sebastián. compadre. ¿Qué va a decir tu tío? Será tonto, tío. Maldito fantasma cabrón de Pips, eh. Que me pilló, tío. Me pilló, macho. Maldita sea, su puta madre. Eh, Dark and Dark, que lo tenéis hasta el 16, eh. Por si queréis aprovecharlo, Tan Una pequeña actualización y ya estaría. <ríe> Literalmente. Eso no es pita, que no. A la vida, ¿sabes? Es que yo cuando lo veo a no me gusta, no me gusta. Ese en concreto no me gusta, campeón. Poder, ¿no? Eh, obviamente, eh, literal, ¿no? Eh, inmortalizarlo, tío. O sea, aunque lo tengo en mi cabeza, es más que obvio que no lo no perderé nunca ese eh, recuerdo. Pero sería la polla, tío, realmente. Yo iría con, eh, con el libro de hechizos eh, de Galloway. Dios, el puto Galloway, ¿eh? Y a ver, yo supongo que, ¿sabes? Intentaría dominar a las bestias o algo, ¿sabes? Rollo, hacerme un ejército de centauros y cosas así, ¿sabes? Llevaría un ejército de orcos y centauros. Animales mitológicos. Y yo, el director de este juego, hermano, de Hogwarts, es el más tonto. Compadre, mira, compadre, mira. ¡Ellos! ¿A qué me hago aquí, eh? Eh, churra. Ortodoxo, como mínimo. ¿Quién dice nada, eh? Le voy a robar la cartera, compadre. No tiene ni cinco peniques, será rata. Y tú eres directo, compadre. Te huele el culo un poco a mierda, ¿no? A ver, ah. ah. <risas> <risas> Hace muchas gracias, este chido Mira, compadre. ¿Cómo le doy la bola? Mira, mira cómo le doy la bola, compadre. Me toco la bola, digo, ¿qué? Vamos a hablar con él, porque tiene un diálogo súper amplio, seguro. <risas> Me cago en la leche. ¡Alto! ¿Quién no quiere una elfa, eh, eh, se va, y va a la vez, eso me recuerda, ¿no? Eh, literalmente al Tate, al tate no yacha, tío, muchísimo. Pero sería la polla, o hacernos un puto grupo RPG, ¿sabes? Sería la cañísima. A ver si nos ponemos chetos y eh, yo domino lo otro instinto, eh. ¿Qué? A ver, yo sería, bueno, sería eso, un necromante o algo, eh. Luego imagínate a nosotros dos matando furros y tú con un poderes de jojo y yo con eh, mi espada. De hasta, solo piénsalo, sería maravilloso. Literalmente estaría guapo, eh. O sea, estaría chulo, eh, Va y vale, tuyo y, y luego que perfeccionara una forma, tío. No digo un solo online que ya está. Como el casco que hicieron Fale, Que te, te mata y tal En plan ficticiamente es un modo Porque eso Te va a matar para Que te va a meter Como típico cuando mismo, sacrifican a un cerdo ¿Sabéis cuál es Es un poco... Da mal rollo Pero para los cerdos Para que no sufran ellos Las matanzas Pues les pegan Como con una puta pistola Que tiene es que un clavo ¿Vale? Un clavo Una barra de metal Y esa barra De llega al cerebro Y muere instantáneamente ¿Sabes? Algo así Tendrá ese puto casco Todo lo hemos hecho Lo de parar el tiempo Ya tú sabes Para tocar eso No seré Yo pararía el tiempo solo literalmente Literal para qué, tío, porque... ¿sabes? A ver, no voy a mentir, Después o sea, las cámaras... Supongo que para hacer algo malvado, o sea... En plan... Son Thing Steel... Escopeteado, o sea... En verdad sería la polla, pero para evitar, a, para evitar accidentes, tío. Sería la cañísima sería eso. ¿eh? Sería la polla. Pero no preferís, o sea, ¿no preferís el, el hechizo del sello sí, de, del anciano, del puto. Eh, ¿Sabes? El Fick, el profesor Fick. Ese que te teletransporta. Son las pollas, gente. O sea, sería como Jumper. En verdad, sí, ¿eh? Ojalá. Gran película, Jumper, ¿eh? Ese es justo justo eh, el de cambiar el pasado. Es lo mejor. Uh, pero lo que pasa es. Siempre hay una ley, ¿no? De viajar en el. Aunque sé que no existe, ¿no? Pero eh, la ley del viajero de, de, de espacio temporal, ¿no? No no interese, no interese el, el pasado, ¿no? ¿Qué hechizos ni qué hechizos? Para eso él son un. será Papan derribado de un hombre eh, cómo lo van a meter en eh? sueño multiplayer a ver imagínate no pero qué locura tío igual que la peña de lo del área 51 ¿eh? cierto tío como la peña en aquel momento se creía que había allí a ver ahora sus procesos y no, tal no, sabes pero ya sabéis de más que eso es plena guerra tío guerra fría meterle miedo a la peña sabes yo tengo una máquina de ¿Tú guerra tú qué tienes tú ¡Ja! tú un puto tío, troll va a ganar troll cabrón sabes la máquina de guerra la revienta un poco de terror no en cuanto a la política sumó ahí, seguirán haciendo cosas, pero, rollo, exigentes. ya me entendéis. Sobre sí, una legalidad, sí, ¿no? O no, hecho quién hecho, sabe. En ¿eh? verdad, Estados Unidos, bien, tío, que Estados, Estados Unidos está muy loco, coño. Todo lo que ha logrado a mi regreso. Y yo de pequeño siempre, no, no sé, tenía ese tipo de no, sueños, eh, no, rollo. No, me despertaba en un puto mundo RPG, tío. Sebastián es buen pana, tío. Misión completada. ¡Todos! ¡Ah, tomos y tripulantes! Tripulantes, nivel 9, y el juego sube solo, tío. Fuera de coño, lo prometo de corazón, tío. O sea, parece mentira, pero sube solo, coño. Literalmente, o sea, casi casi un puto mes entero, ¿eh? ¿Otra vez cultiva cebolla picante? Por la mañana. O sea, a ver, por la mañana siempre está Es por maníaco, yo ahí donde lo solo ve, Pero es que es lo único que más o menos puede llegar a ofrecer un poquillo así, aún así, ¿me bueno, entendéis, ¿no? Es un poco jodido, qué no querido, son buenos cápter, tío Solo una chica rubia que hay Y no y una chica esa que es como súper Chupa uh, esa, no, una que está como uh, tú más tú ¿Sabes? Tiene gafas y tal Es buena persona tiene que ser fieles a Lore. Claro, a ver, es la cosa, porque también, coño imagínate, no igual que cuando Mateo, no, papajillo lo de los Super Dragon Ball Hero, esto de, de, de, de la luna, eso es real, y es un mail, por ejemplo. Imagínate que meten eso. Por la mañana tarde de LOL y tarde de Valorant. Claro, a ver, como te he dicho campeón, y siempre te lo diré, Riot Game es donde a donde de hacer cuenta. dinero, obviamente, y donde va a pagar también este al equipo este por dinero, ¿no? De sacar Dragon Ball Super y, y eh, convertirlo en un eh, buen juego, como hicieron con el, el, el con el ZK el Carrot. A ver, pero sería guay. Lo malo es que me gustaría, en vez de ser un mundo RPG, me gustaría más que fuese de pelea, la verdad. Qué guapo, ¿no? Me mola mucho la, Charlie, eh, la, la Choplin, ¿no? Eh, bueno. Qué guay, tío. Muchas gracias de nuevo, tío, por estar aquí viendo el puto juego. Y yo os lo prometo que tenía ganas de jugarlo, de traerlo. Y mandrán. como ya sabéis, segundo digita, tío. Y luego te tengo que pasar un vídeo eh, brutal, ¿eh? Puedes pasar por Discord, coño, sin problema. ¿eh? Como si podemos hacer que nuestras amigas estén más cómodas? <ríe> <¿sí>? <ríe> qué guapo esto, tío. Primero, protejámonos los oídos. ¡Es un mandrágoras! ¡Es una mandrágora! serio! ¡Es una mandrágora! Ahora, sujetad... Vuestra mandrágora, por Qué guapo, esta... cabrón. <risas> a ver cómo son ellos. Uy, ¿Cómo? ¿La arranco yo? Guapísimo. ¿Alguna vez he olvidado que estoy jugando un juego, tío? <risas> qué guapo, cabrón. Ellos. <risas> es la polla, ellos. ¿Quién no quiere una mandrágora de esa, por Dios, ellos? <risas> ya ve, te la lleva al instituto y lo vea. Las en la y la Señorita, ¿por qué me dice que la saque, cojones? <risas> a partir Joder, macho, aparte partido hasta la parte de arriba ¿ve? o sea, increíble, eh. Increíble, la patata, tío Una patata canela de aquí del pueblo Es luego <ríe> <ríe> lo paso por aquí la raíz como una <ríe> Por disco mata, Es de YouTube, de como quieras campeón tú. Que si lo quieres pasar por aquí no habría ningún tipo de problema Literalmente Más ahora porque estoy súper atraído con el juego con vosotros Tío, es que fuera de coña, me mola Me mola, macho, y mira que yo hasta hace poco Diría que uno, ¿sabes? Dos años, dos años y pico no, no he sido Tan fan de Harry Potter, ¿no? Bueno. Literalmente. De pequeño que siempre prefería ser los anillos, la verdad. Sí, usted es también, señora. O sea, me encanta su puto vestido, tío. De bruja natural, tío. O sea, las nuestras... ¿Cómo que dictamo, eh? Ven para acá, señorita. Enséñame eso de. Eso de que crezca, sabe La rama. Gracias, señora. Escucha, no me, no me estará tirando la caña, ¿no? He eh, disfrutado, por poco me quedo sordo. He disfrutado, señorita. La verdad es que he disfrutado. Su entusiasmo resultaba contagioso Ole. ¡Qué amable! Uh. Esta quiere mandanga, ¿eh, gente? Esta quiere mandangón. Un suelo, profesora Garling, como dije antes, que te van a echar de Howard Está dictamo y verga. <risa> Son hermanos. La, <risa> la profesora no sabía, la que, la campeón. campeón. Quiere mandangón, la ganchora. <risa> es el cuarto del eh, de tiro peligroso. <risa> a ver, es que al tener tanta. Me tenéis tanto olor, eh, Hay mucho tiempo para hacer el tonto, tío. Y el cuarteto, peligroso, ¿eh? Pe -pe Peligro eh, Poderosísimo, ¿eh? Con la señora Quiere, ¿quiere mandrágora posible, algo de magia, necesitan tiempo para medrar. ¿Medrar? Tú lo que quieres que te mete Toda la mandrágora esa, ¿no, guarra? Qué guapo, tío Nada me mola, ¿sabes? Calcato, ¿Y eso? Hermano, ¿habéis visto algo volando por ahí? ¿Ha sido mi... mi ¿Qué? Mi conciencia interactuó de con la maceta Dictamo, dictamo ¿eh? Esta es dictamo. el ah. dictamo Pues mira, yo creo que no da tiempo a ver... A ver vídeo, ¿no? Esfanzarlo tú. Coño, ellos. O sea, Dios. Hay una bajada de FPS algunas veces, tío. O sea, por el juego increíble, ¿eh? Muy bueno, voy, campeón fanfaro tú. A mí que me importa, chaval. La mejor parte eh, es cuando eh, te escoba... ¿Qué? <risa> A ver, es un poco así. ¿eh? Esa señora, ¿me entendéis? Esa profesora no tiene tiene la al niño, ¿eh? Madre mía, madre mía, quiere mandangón bueno. Hermano, me está volviendo loco. ¿Y ¿eh? yo qué quiere? Ve eh, al otro invernadero. Ah, estoy en el otro invernadero. Aquí es donde crecen las coles más... Adelante. Vale, ¿ves ese maniquí? ¿Estáis viendo las coles? ¿Estáis viendo las coles? Eh... Leviosa ahí Eh... Bro, ¿Cómo se lo tiro cabrón? Levioso. Eh... Te dice... Mantén... Eh, tap... Eh? ¿Cómo? Tira esto al suelo. ¿Cómo que...? ¿Qué? Para las herramientas Sin nada ¿Pero qué? Tap, tío Vale eh, sería esto, ¿no? ¿Y ahora? Atacar magnitíquio. Ah, ¿En serio? ¿Puedo tirar una col de estas? ¿Dónde está la col, tío? F tirar, quiero tirarle la col, cabrón. ¿Cómo la tiro? qué? Eh, me está rayando, ¿eh? Está para equiparla. ¡Oh, ¡Hostia! ¡Hija de puta! Cosa que puedan llevarse a la. ¡Protego! Increíble. Gracias al profe, quiero ver un video no por ser. Es de China, no es rara, ¿eh? ¿Qué cojones, eh? Pero estáis viendo las putas coles, tío Tienen, tienen básicamente, ¿no? De dientes, son cabronas, eh Eh, ¿cómo, cómo ha ido, campeón plantas, enorme? No, Al Happy Wheels ha jugado Qué puto los guapo, los arte caso plán, En verdad, no sé, ese tipo de me un juego un molaría, plán, me molaría, tío Me molaría no, muchísimo falta, Muchísimas gracias por eso bueno, me ha los campeones, Super Hugo Y como lo ha pasado, la verdad Ese juego, a ver, es el de Puzzle, ¿no? Ah, no, coño, perdón, el de Puzzle Es el del puto padre, ¿no? Que lleva la bici, ¿no? ¡Sí es ese, tío. Increíble. Ese juego lo podemos traer, eh. Si queréis, sería gracioso. Está divertido. Muchísimas gracias, campeón. Hugo, por eso me voy tarde. Y gracias por estar ahí en este tipo de momentos. de los cuales, por supuesto, ya me entendéis. Un juego que, ya sabéis, ¿no? Es jodido, pero a la larga, pues Supongo todo el puto mundo, mundo. Menos se nosotros. Se todos, se retina, todos nosotros madre. hemos visto el final, no tío. O sea, es jodido. Aunque me cago en la leche y es el juego ese, ¿no? En el, el cual el padre lleva como un niño en la bicicleta, ¿no? Está guay Eso para un fin de semana vendría bien Como le he dicho a Fighter no me, no me importaría para nada otra vez volver eh, Como ya sabéis hacerlo de... ¡Qué guapo! Hacerlo de eh, la, los 30 tips, ¿no? 30 cosas que no sabías antes y, y resolverla aquí con vosotros antes de eh, terminar directo. O sea, que antes si, si la hacía, coño, el feedback el era este eh, diferente, ¿no? Señora, aquí tiene un una semilla. las semillas. Coles masticadoras chinas, profesora. Unas plantas coles, China, coles masticadoras chinas, unas plantas coles chinas increíble, tío. Que... Espero que no te hayan dado <susurra> muchos problemas. No, compadre, no o sea, para depilarte no veas. ¿no? Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería. Estoy impaciente. Por Quiero por que que mano. Que yo te no te digo te nada. Eh? tu talento. <risas> Madre mía. Lo siento. Oh, sigo... Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer. Quiero aprender más. Sí, clase, clase, clase particulares compadre. Signatura gratificante. <risas> si cuidas tu jardín, él cuidará de ti. Segura. <risas> bueno, <risas> se, se, es será eso. mejor que usted quiere cuidarme me a mí el falo, de de ¿no, eh, señora? Disfruto hablando con mis nuevos alumnos. ¿Asomichitos, tío, lo que están volando por ahí? Increíble, misión completada, clase de herbología. Se ha hecho. Tres minutos, tío, de cáñamo, el cáñamo, tío. Eso lo venden en el bazo de abajo de mi casa. Grande ese jugo. Te lo juro que sería la polla de una, una de esas coles, eh. O sea, ¿para qué quieres un Gremlin teniendo esa col? Bueno, en verdad no. ¿Para qué quieres una col teniendo un Gremlin, pero y viceversa, no? A las pelotas, o sea, ya me jodería. Ya me jodería. Claramente no era, eh, no era un vídeo mío. O sea, no, pero puede que se te haya filtrado, ¿sabes? Quien le mete dinero, campeón Alex? O sea, el algoritmo de, de TikTok es ese. O sea, incluso contra más comentarios tengas, eh, más interacción va a tener el vídeo, incluso. Vamos, oh, como ya sabéis, oye, solo podéis llegar a ver los vídeos que subís de, del, del puto Fortnite y no tendrán visualizaciones, gente. Eso está más claro que el agua, sinceramente. ¿eh? Hermano, profesor, charillo. No tienes, ¿sabes? Qué rarísimo, tío. Puto raro, lo juro, ¿eh? ¿Eh? O sea, bueno, cinco. Uno, uno subido. Me pone nerviosísimo, tío, eso de que no suba. Tío, me da mucho coraje, macho. Muchísimo, muchísimo coraje. Que... Y mira que subo contenido en Señor, TikTok. Y mira que me quejo, eh, no o sea… Se explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Char. La poción… Es profesor la Char, ¿eh? que …sirve para esterilizar e incluso curar diversas Nosotros queremos esa poción, gente. Sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Raven Eh, esa la casa de Nicolillo, la del cuervo. Me cago en la leche. Cada uno Está este cojo el pobre habrá man preparado su <risa> poción, <hermos risa> Pociones, eh. vitalizante, <risa> Herbo vitalizante ¿no? Tú no sabes no mucho, compadre. En Hogwarts le dan al mandangón del bueno, eh. ¿Qué cojones, tío? Toma ya, eh. Es increíble el man, Tío, qué pena que no hayan. ojo loco, Moody, Sí, esa poción que lleva Q, yo quiero. No sé qué llevará. Un poquito de cáñamo. Quiero más de una, eh. ¿LOL? Para que veáis, Hay yo está con el mortero, con ¿eh? Añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser. Fatal. Qué guapo, o sea, para que veáis que. O sea, tiene más cosas del juego de lo que, de lo que parece a simple vista. Está gracioso a la larga. Añadir hor el Horcup, no. ¿Qué? Toma ya, ¿no? La, maldita sea, vaya cazo que tiene, ¿no? Uy, al revés, ¿no? No vean cómo me va toda la banana en la. Pruébalo, pruébalo. Poción de madre, literalmente, a ver, es verde, eh. Uy, Alex. A ver qué pasa, ¿eh? Aquí viene, me pregunta. Video verdad, eh. Pero está chulo eso, eh. Por lo menos, mira, nos han mostrado cómo cojones hacerlo. Hostia, ese le va a explotar, mayor ¿eh? A ser va a explotar, gente. ¿Quién puso el nombre de la capital de eh, Islandia? En verdad es un poco putada. No o sea, es una un poquito. Fácil. Bien hecho. Un poco, y ¿sabes? Y pero un un no sé, supongo. Nunca busque que que el que no, se nombre, se tío. Pero seguro que tendrá, ¿no? A ver. Defensiva o sea, eh, Reykjavik tendrá Ese nombre por algo, ¿no? En plan ¿Qué ver y qué hacen Reykjavik? ¿Qué, cómo es? No, eh, ¿Por qué Reykjavik, no? Porque Rey, Reykjavik A mí me hablaba de pequeño, o sea, el nombre A ver, tendrá una definición Eh, vale Ah, ok Te dice eh, Lo que Reykjavik significa Es bahía humeante Porque los eh, colonos europeos que establecieron El primer asentamiento, origen De la eh, capital de Islandia, por eso eso Es campeón, por eso es Alex. Por eso, tío, ese. ¿Qué puto nombre es ese? Para mí, una vez pequeño, o sea, por eso incluso, o sea, he buscado y voy a buscar el tirón requiévente, ¿sabes? De, de, de una, por lo mismo, digo, tío, me acuerdo, mi profesor de geografía, madre mía, el hombre es. Qué locura, macho. ¿Qué tengo que hacer? Debería haber recogido los signos. Venga a verme cuando acabe su poción. Ah, vale, o sea, perdón, eh. O sea, estaba buscando lo de Reykjavik porque me ha parecido curioso lo de la pregunta de Ale. Está chulo. Mis me llama me la atención, la verdad. Este tío, me mola que puedas momento, interactuar no, con no, todos, te tío. Eso mola, eh. Reykjavik, ¿ves nombre? No, profesor, Está Sarpa chula te que sí, no sé, lo veo como. Entrar en su despacho. Pues claro, cabrón, si yo soy el preferido, lo hago correctamente. Eso dijo favoritismo uh, así yo soy Lana narraja <risa> nada pero a ver, ¿te está gracioso el nombre a ver, obviamente también puedo dar a cuenta un poco de cultura ahí de islandia al fin y al cabo eres weasley y yo todo el mundo es como es ron un... weasley tío o sea o ¿sabes? tienes el apellido es pariente de la profesora weasley es mi tía ah. para mi desgracia capital de ucrania de pero no puede estar increíble mira cualquiera Solo me falta una cosita Un último ingrediente que le dará el toque final Y supongo que ahí entro yo Eres tan inteligente como... ¿Y si este? me niego, tío Solo necesito una pluma de Fupper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor No, Sarf, no me la voy a jugar, ¿no? Puedes ¿no? Traerme una. no me la juego No sé si buena idea, compadre Tú, tú eras un enchufado, no sé, churro no. está aquí con Howard porque no, tu tía, no ¿sabes? es Una profesora, una no mildeza. digo nada. Esas plumas no son tan valiosas Sarp ni siquiera se dará... Que no, niño rata, rata que no lo siento, no puedo. Tú coges, compadre, te por el culo. Que me ha y eh, sí, eh. Mantas, eh. Entiendo. Kimi. Eh, bueno, Laukas, eh, Más todavía. Son muy griegos, ¿no? ¿Qué? Y sí, o sea que, claro. Ya me las apañaré ellos, jodete, cabrón. Yo, yo no voy, Rebellio. ¿sabes? Pelaje de chucho, ellos. Guapísimo. Demasiado el profesor, ¿Me ha dejado entrar aquí en su Bueno, en su. ¿Y eso? No veo los dátiles, ¿no? Qué raro están, tío. Yo lo siento por el pibe ese, vamos. Tú, eh, espacio eh, de equipo tan lleno. Vende lo que te sobre a eh, los vendedores de. Hostia, ¿en serio? ¿En serio? Eh. ¿What? Inventario. O sea, pensé que tenía inventario ilimitado, eh. A ver. Ah, es por esto, cabrón. Eh. ¿Qué tiro? Esto, ¿no? O sea, no puedo tirarla de ninguna manera. Pues va a ser una putada, eh. Moscú, el lituano, eh. Putos lituanos, tío. O sea, guau. Wow. Que la precisión. Han cortado el Puesto dos pociones Vale, esta es la que me dijo, ¿no? Te dice, prepara una poción de Ederus, Ederus. Ah, de esta, de la que huele mal Tiempo de espera 30 segundos ¿E ¿Ederus o Erectus? ¿Es para que te ponga el pito Erectus? ¿Qué? ¿Vilna? ¿Estáis viendo la piel de lobo ahí? ¿Estáis viendo la puta piel de lobo? ¿Eh? Increíble Nada, está guay O sea, como os he dicho Supongo que después tendremos en nuestra habitación Algún tipo de custom o algo Para poder llegar a hacerlo, ¿no? O sea, esto, digo. Eh, F recoger Wow Joder Ojalá nuestra madre tuviera una puta cacerola de esta, compadre ¿Sabes? Sería la polla Bro, ya estoy aquí Poción de Erectus Para una poción e Edurus ¿Edurus? ¿Más? ¿Más? Qué tonto es, tío, el niño ese lo hizo al final, eh. Con, qué tonto es, tío. Revenio. Qué tontaco es, tío. Es? Seguro que el profesor Perdón, profesor. Qué tonto, Grifindor tío. Va a puntos de... ¡Ja! Greyfindor, nosotros somos. Bueno, eh, somos.. Eh, ey, ey, ey, Slytherin, coño. Eso lo puedo pillar, ¿no? Pero eso tiene que Dios. ser con. Ah, no. Si ilumine ya está, ¿no? Vale, tenía que suceder eso, ¿no? El acontecimiento. Poción dura como pidió profesor. He Distraído. No todas las clases son tan ajetreadas. Vi al señor Weasley dirigirse a usted. Puede ser muy persuasivo. Me alegro de que haya resistido. soy muy buena onda, cabrón. Hoy lo he hecho bien.